Breath of the Wild es, de momento, el último Zelda principal lanzado, al menos hasta que Skyward Sword HD llegue a Switch y. Bueno, no sabemos nada de la secuela de momento. Pero está bien, porque Breath of the Wild es prácticamente un juego casi infinito. Muy buenas, soy Delta Ray y bienvenidos a un nuevo vídeo. Quien quiera que haya jugado Breath of the Wild seguro que se habrá dado cuenta de que su mundo es. Eh, gigante podrías hacer dos playthroughs diferentes y terminarlos al 100% de completación y aún ser capaz de encontrar un sitio nuevo en el infierno casi infinito que es Hyrule. En este vídeo hablaré de cómo explorar el mapa de una forma quizá no tan eficiente, pero bueno, quizás es una forma divertida así que... sé. Sí. Pero antes de hacerlo, un recordatorio. Si disfrutas de este vídeo o de cualquier otro, considera suscribirte a mi canal. Y si no lo disfrutas, bueno, siempre puedes suscribirte solo para hacerme feliz. No sé, eso me haría feliz. El mundo de Breath of the Wild está dividido en 8 regiones, cada uno con diferentes zonas y áreas. Estas regiones son Akala, el centro de Hyrule, Eldin, Farone, Gerudo, Ebra, lanairu y Necluda. Con tantos sitios de interés, explorarlo todo puede parecer una tarea imposible o al menos una tediosa. Así que después de jugar y explorar por un rato, pues me encontré a mí mismo disfrutando, explorando cosas nuevas. Antes de explicar qué he hecho, tengo que dejar clara una cosa. El principal argumento de mi razonamiento es básicamente decir que el viaje rápido es problemático. Seré todo lo rápido que pueda aquí. El viaje rápido es algo bueno, especialmente en juegos con un mundo tan grande y abierto, pero también fomenta la pereza. Especialmente en Breath of the Wild, donde tienes cientos de puntos de viaje rápido disponibles siempre que quieras. Rápidamente me encontré teletransportando a Link siempre que necesitaba ir a cualquier lado. En algunos juegos esto es necesario, como en Xenoblade Chronicles, por ejemplo, donde a pesar de ser en cierto modo un mundo abierto, es bastante más lineal. Para moverte entre zonas y ciudades necesitas hacer viajes rápidos. Así que mi principal propósito, como ya he dicho, es básicamente eliminar el viaje rápido, teletransportándonos solamente cuando sea estrictamente necesario, como, no sé, estar a punto de perder una batalla o algo. Esto significa ir a todos lados a pie o a caballo, obviamente. Pero bueno, esto puede no solamente sonar muy tedioso, sino también predecible y simple. Pe pero espera, no te vayas aún, hay más. He hecho esto bastantes veces ya y cada vez que lo uso sigo un proceso concreto. Primero abro el mapa y entonces marco un punto de destino. Después marco otros puntos en el mapa para seguir una ruta concreta basado en lugares que no reconozco o simplemente que encuentre interesantes. Y como ya he dicho mi objetivo es alcanzar esta meta yendo solo a pie o a caballo. Incluso si no encuentro nada nuevo, cada viaje se siente nuevo como una aventura porque nunca sé qué esperar, nunca sé qué puede esperarme detrás de esta montaña. Pero siendo sincero me estoy inventando eso un poco porque siempre he encontrado algo nuevo. Lugares, semi incluso misiones cuando pensaba que ya las había hecho todas. Ah, por cierto, lo que acabo de pensar es sin tener ningún objetivo claro en mente. Solamente por explorar un poco, pero puedes añadir tus propias reglas o hacerlo con algún otro objetivo. Por ejemplo, una misión que me encontré casualmente en una de mis aventuras era visitar todos los fósiles y hacerles una foto. Así que estoy haciendo esa misión usando este método. Está siendo mucho más lento que simplemente teletransportarse hasta allí, pero está siendo mucho más disfrutable y eso os lo aseguro, porque también se siente satisfactorio y gratificante incluso si es solo un poco. Ten en cuenta también que cuando hablo de hacer una ruta no tienes que seguir esa ruta de forma exacta, siempre intento mirar a mis alrededores y si veo algo que me llama la atención voy y echo un vistazo. Recuerdo que encontré un edificio muy extraño con un centaleón dentro muy cerca del punto de inicio del juego, recuerdo, puede que no haya descubierto nada nuevo, no lo sé, de cualquier forma, intentad esto, creo que merece la pena intentarlo y da Breath of the Wild aún más vida de la que ya tiene. Y quizá también se pueda usar en la secuelas si usa los mismos conceptos que Breath of the Wild, que es realmente posible. Eso es, si es lanzado algún día. A ver si recibimos noticias en el próximo E3. Bueno, en resumen. Si queréis hacer Breath of the Wild aún más infinito y disfrutable, intenta explorarlo sin hacer viajes rápidos. Muévete de un punto a otro a pie. Haz una ruta tú mismo y descubre cosas nuevas. Y creo que eso es todo por hoy. Si intentas este método que acabo de explicar, hazme saber qué te ha parecido. Y ya que estamos, si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte, darle me gusta, comentar, compartirlo y todas esas cosas. En serio, significa mucho para mí. Me harías muy feliz. Eso es una buena acción, ¿no? Bueno, en cualquier caso, voy a terminar el vídeo aquí. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos pronto.